Todos somos autos que una nos pasamos el semáforo en rojo. Todos somos coches que una nos estrellamos contra la pared. Solo es cuestión de tiempo.